El sacrificio cuaresmal. Es importante que en este tiempo tú puedas entrar en ese sacrificio de dejar cosas que te atan, de hacer pequeños actos de penitencia, de abstinencia de carne, de hacer ayunos, pero todo esto tiene que llevarte a ese sacrificio cuaresmal de ayudar al necesitado de ver quién tiene hambre de ver en la comunidad quién está sufriendo y necesita que se le extienda la mano que se le oriente que se le ayude que se le motive a seguir hacia adelante el sacrificio cuaresmal